Hola, muy buenos días a todos los seguidores de este canal de Movimiento Civil. Hoy nos conectamos muy puntito, incluso 10 minutos antes de lo que estaba previsto, porque tenemos ya aquí a Sergio Sánchez, a nuestro invitado especial, que hoy viene a celebrar el programa número 24 de Movimiento Civil y viene a hablarnos del caso más famoso de abstención de toda España, de Mizar. ¿eh? Dispo, ayer que anuncié Benizar, pero fue un problema que tuve a la hora de pronunciar el nombre de este pueblo, que desconozco, pero que hoy en profundidad vamos a conocer todos los españoles de bien que se sumen a este canal y que comenten y nos pregunten sobre, eh, como ya os digo, uno de los casos más famosos de España y que estamos siguiendo ahora mismo con, con mucha... con, con eso, con, eh, lo estamos siguiendo muy a fondo porque nos parece muy interesante y lo queríamos traer a, a este programa. Así que, Sergio, Sergio. Eh, ¿qué tal buenos días. ¿Cómo te encuentras hoy? Buenos días. Muy bien. Cansado, pero, pero contento de estar aquí en Movimiento Civil. Uh -huh. Bueno, ¿qué es lo que te ha traído? La primera pregunta, sí, aunque sea de inicio, ¿qué es lo que te ha traído aquí a, a Movimiento Civil? Y ahora pasamos a hablar de ti y de, y de tu pueblo. A ver, pues yo eh, en mi perfil de Facebook ya tengo un montón de repúblicos y, y entre ellos ya... Va siendo bastante conocido, lo encontré por casualidad en Facebook, como, como tantas otras eh, canales de YouTube y, y gente que, que sobre todo defiende en la libertad política colectiva. Me resultó muy interesante, me resultó muy valiente. Eh, al, a, en, a medida que he ido conociendo tu trayectoria, tu manera de hacer las cosas, pues me ha ido interesando más la gente que viene. Eh, me parece muy, muy valiente, eh, gente muy inteligente de todos los niveles sociales, de todos los niveles culturales, y me parece genial que, eh, que hagáis este tipo de cosas porque soy un medio alternativo que, que le damos al pueblo y que tiene una perspectiva de la vida política y social diferente. Entiendo. Sí, sí. Eso es lo que tratamos de hacer. Yo creo que lo has definido perfectamente, la verdad. Eres, eres la persona de este canal que mejor ha definido lo que hacemos, ¿no? Y eso significa que, es que estás pendiente de, de las entrevistas que realizamos y, y te agradezco de verdad que, que estés aquí con nosotros. Por cierto, eh, te quería dar la enhorabuena personal porque te considero, he hablado contigo ya, tuvimos una conversación muy entrañable, considero un nombre con principio muy honesto muy sincero un hombre valiente y por eso te quería traer aquí ¿no? el caso de benizar es un caso único eh, para los que nos conocen a benizar este es un pueblo de murcia una pequeña pedanía de algo menos de 900 habitantes un número insignificante si lo comparamos con los 47 millones de habitantes que tiene nuestra nación sin embargo, lo que hace especiales y significativos a sus vecinos es que, cansados ya de la corrupción, que es algo que también perseguimos aquí en Movimiento Civil, y de ser ninguneados y despreciados por la clase estatal, sufriendo los efectos de la falta de representación política que el actual régimen de 78 prohíbe. Este pueblo ha decidido pasar a la acción, al igual que Movimiento Civil, comenzando por negar a los partidos del Estado, lo que piden el voto y la ratificación de su lista de empleados. Además, vamos a hablar de Sergio Sánchez. Para los que no conozcan a Sergio Sánchez, deciros que Sergio Sánchez Martínez es un hombre de 37 años. Este gran hombre nació en Murcia, aunque pasó los dos primeros años de su vida en Benidorm, porque sus padres tenían trabajo allí. Algo después, Sergio regresó a su querido y amado Benizar, donde pasó su infancia y adolescencia. Más tarde, a los 18 años, se tuvo que marchar a Yecla, a Murcia, para emprender su andadura en el sector de la madera y el mueble concretamente en una carpintería de sofá. A los 22, Sergio regresó de nuevo a su pueblo por el amor incondicional a la que es hoy la madre de su precioso y amado hijo. A los 24, otra eh, vez más y con otra oferta de trabajo, ya como carpintero, estuvo dos años recorriendo el camino a la semana en una ciudad distinta. Esto le hizo que el amor por su pueblo creciese hasta el punto de emprender su negocio de campo en la carpintería. Esta vez en su propia casa, este famoso pueblo que hoy descubrimos el porqué tan famoso. Corrían tiempos difíciles allá por 2008 con la crisis económica en Ciernes, pero con mucho esfuerzo y dedicación todavía sigue en pie laboralmente hablando. En 2019, tras el nacimiento de su hijo, un año antes, el magnífico Sergio Sánchez se vio inmerso en la asociación de vecinos de Benizar y Comarca por la falta de derechos e infraestructura que sufre las pedanías de esta localidad, Oto, Mazusa y Casa Requena, que es a lo que llamamos Benízar y Comarca. Fue entonces cuando la Libertad Política Colectiva y la figura de Antonio García Trevijano Forte se cruzaron en su camino, en la búsqueda de nuevos métodos de lucha contra este sistema que hace agua por todas partes. Así que, Sergio, darte las gracias por estar aquí. Y la primera pregunta o segunda pregunta que te quería hacer, mejor dicho, aquí en Movimiento Civil es ¿Cómo ves la situación actual? ¿Cómo te ha afectado a ti personalmente todo esto de, del coronavirus? Yo lo he vivido por fases, ¿vale? Porque eh, al principio, por la falta de, de información y, y desconocimiento del problema que nos, que nos atañe, eh, decir que yo de pequeño eh, tenía problemas de asma, era alérgico a los ácaros del polvo y… Soy una de las consideradas personas de riesgo o pacientes de riesgo y, y con un poco de, de tensión y de recelo, ¿vale? Porque se supone que si yo cogía esa infección podría tener problemas. Pero bueno, luego eh, a lo largo del tiempo cuando vas viendo cómo se desarrollan las cosas te va cambiando un poco la perspectiva, yo ya llevo un tiempo en activo y la verdad es que a nivel sanitario no he tenido ningún problema. Y luego vas cambiando, digamos, de fases. Cada vez lo vas viendo de manera distinta y especialmente aquí en Benicel eh, se sufre también a nivel político. Se sufre porque ves que cosas y medidas que se toman en el núcleo de, del municipio aquí no se hacían. Medidas de prevención… Eh, eh, medidas de seguridad, higiénico-sanitaria, etcétera, etcétera. Y a día de hoy eh, llego incluso a verlo desde de, de otro punto de vista y creo que yo no voy a hablar de, de lo sanitario porque no soy médico, no soy virólogo, eh, soy carpintero, soy una persona de a pie, pero sí veo, porque yo soy muy analítico y muy crítico, primero conmigo mismo. Y creo que si lo soy conmigo mismo, puedo serlo con aquellos que dicen representarnos, aunque no lo hagan. Eh, con lo cual, bueno, ¿vale? bueno. yo a día de hoy creo que, que están aprovechando el coronavirus para eh, quitarnos parte de esos derechos otorgados, ¿vale? Que, que, que como no son derechos fundamentales, te los otorgan y después te los pueden quitar. Eh, yo sé que la gente de la, de la libertad política colectiva mira mucho lo técnico, pero en lo material eh, hay, es la, muer, la muestra palpable y fehaciente de la falta de representación política y de la falta de libertad política colectiva. Ejemplo práctico de lo que te estoy contando es lo más reciente que ha pasado. Eh, Hemos estado peleando mucho desde que se aproximaba el día de abrir la piscina, porque aquí no tenemos piscinas desde hace muchos años, la tenemos desde hace eh, unos 10 años aproximadamente. Eh, me imagino que Ana estará por ahí en directo, si me equivoco que me corrija. Y han decidido con el coronavirus cerrarlas todas, cerrar todas las piscinas municipales y eh, desde el, el ayuntamiento de Moratalla, desde esa institución, se han partido el culo y la cara por, por promocionar un establecimiento de Moratalla y las pozas de Somogil, las pozas, con el riesgo que eso conlleva, porque las pozas son un, unos sitios muy delicados para el baño y que el turista que viene de fuera, eh, si no las conoce, puede entrañar riesgo. Y de hecho, ya ha habido dos accidentes ahí. Y cuando tú ves que en Calasparra se abren, en Caravaca se abren, en Cuya se abren, en todos sitios se abren, aquí no. Uh -huh. eh, tú imagínate desde la perspectiva de un niño pequeño, eh, eh, si no tienes amigos que tengan piscina o si no tienes el, el poderío y el músculo económico eh, para tener una piscina, qué verá lo más triste, ¿vale? Eh, te tienes que desplazar sí o sí. Es decir, se puede decir que nos han robado gran parte del verano, gran parte de, del ambiente, de la vida, de, de, de esa felicidad que da el verano y poder reunirse. Ellos dicen que lo hacen por nuestra seguridad, eh, pero luego, eh, al poco tiempo, el Ayuntamiento de Moratalla ha estrenado, fue ayer o antes de ayer, un coche oficial. Entonces, tú multiplicas cifras, nos han subido el sello de los coches, y ves eso y dices, uff, ¿qué uh -huh. pasa aquí? Sergio, te quería hacer una pregunta porque has tocado un tema que me parece muy interesante. Has hablado de la gente que defiende la libertad política colectiva de forma teórica, es decir, que la conoce en profundidad por los libros de Trevijano y, y, y conocen pues, el sistema ¿no? que nos podría llevar a una república constitucional. Has hablado de que son tremendamente teóricos. ¿Crees que les falta a muchas personas acción? Porque es algo que yo observo. Es decir, son muy críticos, critican al sistema, quieren cambiarlo, pero les falta acción, les falta ¿no? el, el poder moverse, salir a las calles, colaborar con otras personas. ¿No lo crees eso? No, no, no lo creo. A ver, por, por la gente que yo he conocido, porque después de, de nuestro movimiento, que los medios de comunicación yo creo que tuvieron el gran error de darnos muchísima voz eh, en nuestro caso, aunque mucha gente no lo conozca, porque sobre todo la gente de la libertad política colectiva consume poca tele, pero fue muy mediático, salimos en todos los medios escritos, visuales, radiofónicos, en internet, incluso en Euronews se nos publicó, tuvieron ese error. Eh, pero aquí se acercó gente... Eh, que defienden esa idea y eh, acción sí, porque a yo, a raíz de todo esto, estoy profundizando en eso y como siempre he sido una persona que, como he dicho antes, lo vuelvo a repetir, yo no soy politólogo, ni tengo el nivel intelectual o conocimientos jurídicos como Pedro Manuel González o Rubén Jiménez, o aquí en Murcia, Vicente Carreño, Alberto Muñoz, Luis que llevan mucho tiempo metido en esto, a mí me han ayudado a conocer todo esto muchísimo mejor. Otro caso, otro ejemplo práctico, es el grandísimo documental que le tengo que recomendar a todo el mundo. Yo creo que eso debería ser eh, motivo de estudio, incluso en las universidades, del de documental, el magnífico y brillante documental de Frente a la Gran Mentira de Atanasio Noriega. Y al fin y al cabo eso es acción. ¿A mí me han ayudado a conocer esto mejor? Sí. Eh, ¿Qué es lo que creo yo? yo eh, Aquí se han acercado muchísimas asociaciones, no solo gente que lucha por la libertad política colectiva, sino también otros, y yo lo que he observado es que hay más cosas que nos unen de las que nos separan, pero sin embargo… Mmm, hay gente, por ejemplo, una asociación que lucha por la ley natural, que tienen similitudes con movimientos como puede ser el MCRC, pero que parece que son tan antagónicos que cuando se acercan se repelen, como, como los imanes de polos iguales. Y yo no lo comprendo. Yo creo que lo Trevijano mismo lo decía. Él estuvo dispuesto a apoyar incluso al conde de Barcelona para que este mmm, propusiera un periodo de... hiciera una ruptura democrática y propusiera un periodo de libertad constituyente. Con lo cual, más esfuerzo que ese, que un repúblico, que no republicano, un repúblico y, y el hombre que más eh, activo ha sido en la lucha contra todos los regímenes que ha habido en este país, eh, ya era su mantra, eh, vamos a unirnos, vamos a conseguir el objetivo para después, de manera pura y real, el que quiera ser liberal que lo sea, el que sea eh, más cercano a las ideas de la izquierda o de la derecha, pero que lo puedan ser con pureza y con representación política uninominal, por distrito y, y de manera pura. Aquí lo que falta es... Eh, lo que yo veo es eso, es eh, qué problema tengo yo en mi institución más cercana, que hacen una política que a mí no me gusta y yo no puedo llegar a ese señor y decirle te voté y ahora te quiero quitar, me lo tengo que comer con papas y aquí nos han dado legislatura, con los llamados pactos y el eh, mal llamado eh, que es un horror y una aberración, que es el consenso, consenso, pacto, traición, y tú te lo que tienes que comer cuatro años con patates y ves que es un tira y afloja, un tú tonto, tú más", sin resolver nada, que no nos lleva a ningún sitio. Entonces tenemos que centrarnos en eso, aunar fuerzas, eh, no intentar ser tan eruditos, la gente tiene que comprender que un humilde carpintero no tiene... Esa, ese conocimiento o esa profundidad lo tengo, pero si conoces la superficie, y si me permite el signo futbolístico, yo no soy entrenador, pero si llevo siguiendo el fútbol desde que me crecieron los dientes, algo de fútbol entenderé, puesto la política uh -huh. me pasa lo mismo. Yo dos años uh -huh. antes ya estaba interesado por ella, empieza uh -huh. a a escarbar, a interesarte, vas viendo, vota una vez, ves que no funciona, vota otra, vez que no funciona, hasta que llega un momento que dices, aquí el problema está en que no funciona ninguno. Por cierto, eh, disculpa que te interrumpa, eh, Sergio, aquí nos comenta Jesús Muñoz, un primer comentario en el canal de Movimiento Civil. Dice Jesús que en la transición, la gente no estaba preparada porque nunca habían conocido nada parecido a una democracia, por eso aceptaron lo primero que se le parecía. Coméntanos así de forma muy breve lo que piensas sobre eso. Pues pienso que es cierto, pienso que es cierto. ¿Qué me pasó a mí? Yo cuando cuando me encontré con, con Antonio García Trevijano, por casualidad, en uno de estos vídeos recomendados de YouTube, en la clave, eh, Antonio García Trevijano es uno de los, de los mejores abogados, no de España, sino del mundo. Y lo explica de una manera tan sencilla que en hizo momento me explotó la cabeza, de repente eh, toco los sentidos. ¿vale? De, eso, de eso si quieres vamos a hablar un poco más tarde, eh, simplemente te he te, hecho te el comentario de Jesús porque me parecía interesante. Vamos a, ir, vamos a ir al hilo de eso, sí vamos a ir ahora lanzando una serie de preguntas para ir direccionando y conocerte también mejor, porque aquí en Movimiento Civil, serio, eh, no solamente hablamos de política, sino también conocemos a las personas que, que vienen al programa para, para que haya esa, esa conexión, ¿no?, entre, entre todos que siempre hace falta. Bueno, te quería hacer una pregunta, Sergio, a nivel eh, personal, ¿no? Eh, ¿A qué te dedicas ahora mismo? ¿Sigues siendo autónomo, sigues con tu negocio de, de muebles y carpintería. Cuéntanos un poco eh, a qué te dedicas y, y cómo te va. Eh. Soy carpintero en el mundo rural, con la dificultad que ello conlleva, porque eh, los negocios son proporcionales a los números de población. Yo tengo eh, acceso a competir por menos trabajos que en una ciudad. ¿Qué te obliga a eso? A, como sabes, porque hemos hablado de esta semana, tener que, que también barajar la opción de salir fuera a trabajar y tener que comerte, como ha sido en mi caso, dos, tres semanas que me voy a comer en Benidorm y pasar la estada entera allí sin ver a tu hijo y sin ver a tu mujer. O sea, que, eh, autónomo en un medio rural, eh, más difícil todavía de lo que es en el resto de España. No obstante, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Seguimos ahí, pero eso, está todo en global lo mismo. Eh, la situación que tenemos, eh, es, este sistema partidocrático hace que el balance entre lo que se paga y lo que se gana cada vez sea más estrecho y cada vez vayamos a peor. Yo uh -huh. observo que mi, mi salario cada vez es más bajo porque... Eh, los clientes a los que yo opto son gente de a pie los que movemos el país, somos gente pobre y si al pobre no le va bien, a nadie nos va bien, ni siquiera a medida las empresas con músculo financiero es un, por eso es muy importante la libertad política colectiva, porque engloba todos los aspectos de la vida ¿vale? Sí. si eh, la hubiera mm, se podría entender si hubiera representación de verdad, que yo les pudiera explicar a mi diputado de distrito lo mal que yo lo paso con ese desequilibrio, ¿eh? a mí me iría mejor. Y la capacidad de prosperar y la productividad del país eh, se incrementaría exponencialmente. Notablemente, sí, ahí estamos de acuerdo. Eh, ayudaría en todos los aspectos de la vida, a nivel social, a nivel económico, político. Eso es, un, eso es una idea que a veces no queda clara, ¿no? Pero... Pero es importante que la menciones. Por eso te quería preguntar sobre tu, tu vida y lo que estabas haciendo en este momento. Por cierto, Sergio, me gusta mucho. tu Creo que me voy a poner a un... tuyo, eh. Sinceramente. Aprovecho por si está por ahí Luis Narra. A ver, a mí me está saliendo la calva del fraile. Tengo mucha entrada. Entonces, para sentirme un poco más joven, me rapo por aquí, me dejo mi tresta y yo qué sé. Parece que he vuelto a los 29 digamos Exacto. Yo, mira, yo antes de la entrevista te echaba mucho menos años de los que tienes, sinceramente. Yo cuando he visto la reseña 37 digo, ¿pero esto qué es? Se aparenta un, un chaval de, de mi edad, de 25 años. ¿eh? Muchas gracias. De verdad que sí. Te conserva muy bien. Bueno, eh, Sergio, eh, te quería comentar, eh, Sergio Sánchez Martínez de Benizar, eh, lleva desde febrero, ¿no? de 2019, luchando por la libertad política colectiva, cuando por casualidades de la vida, ya no lo ha comentado, se encontró a don Antonio García Trevijano, al que considera uno de los mejores abogados del mundo. De hecho, lo es porque tiene en el Congreso de los Estados Unidos le dedicaron una, le, le rindieron homenaje, ¿no? por uno de sus libros y, y bueno, y, y él, pues, por casualidad de la vida, se lo encontró en un programa de las Claves donde debatía con Julio Anguita que ya ha fallecido, eh, y, con, y con otras personas más. Y explicaba, ¿no?, Antonio García Trevijano, con un razonamiento muy lógico y fácilmente comprensible, que en España no hay democracia y por qué él no, no votaba. De repente, todos los problemas de la política actual cobraron sentido para Sergio Sánchez. ¿Cómo viviste, Sergio, ese momento en el que te diste cuenta que en España no había democracia? ¿Sufriste una especie de shock personal? Por supuesto, por supuesto. A mí me, me, me pasó, como, como he visto muchas veces comentar, tiene un momento de, de que te quedas paralizado y, y dices, yo he estado participando de verdad desde, desde los 18 hasta los 36 en, en esta historia, yo de verdad tengo cuota de responsabilidad en esto y un poco, por un lado, te sientes responsable de, de los males del país pero por otro te sientes aliviado, porque eh, cuando eres de atender a la lógica, eres lógico y eres crítico contigo mismo, a veces necesitas que las cosas tengan sentido, y para mí, de verdad que lo cobró. Yo sabía que algo pasaba, pero no sabía qué, eh, por todo el sabio que nos prometen, llegan, se, se meten, y hacen justo lo contrario a lo que nos han prometido. Y yo qué sé. ¿Estaba Sergio en cierta manera indignado frustrado por la situación? No, no. Yo estaba cabreado. Muy cabreado. Muy cabreado de ver que... que porque yo sigo mucho de votar a personas y sobre todo en cercanía. Y cuando, cuando ves que entra la que tú crees que es la persona correcta, y tus problemas siguen siendo los mismos, eh, algo tiene falla, mezcla, ¿verdad? algo sí, falla Sí, tiene, y tiene una mezcla de, de cabreo, de, de tristeza, de, de, de ver que las cosas cada vez van a ir a peor, porque si tú, en esa persona que tanto confiaba, que dices, no lo veo como un político, como un político, lo veo como un revolucionario con la obligación de hacerse político para intentar cambiar algo. Pero entra y ves que no lo hace, eh, ¿por qué seguir apoyando, por qué seguir creyendo en esa persona? Tienes que dar un giro de 180 grados. Exactamente. Y Tienes cambiar. que replantear la, la situación y decir qué es lo que falla. Y al final nos estamos dando cuenta que el gran problema es el sistema en su conjunto. Es decir, ese no. régimen que actualmente tenemos. ¿no? Y cuando tú ves que eso es lo que te iba a comentar alguien, un, un, una persona y un, un personaje que para mí es digno de estudio en, en las la universidades, la gente debería estudiar a Antonio García trejano porque es la alternativa a lo que hay. ¿vale? Aquí a mí no me han enseñado lo que es una partidocracia, a mí no me han enseñado lo que es una oligarquía de partido, ¿vale? A mí me han enseñado que en España hay una democracia y, vamos, ejemplar, que la transición de España, eh, bueno, transición, más bien fue una transacción, ha sido de las más exitosas del mundo, cuando lo que fue fue una traición dirigida por cinco, cuatro o cinco personas que nos dejaron vendidos al poder de, de, de aseguradoras, de, de, de las grandes fortunas del país. De hecho, eso, eh, ya se han visto los resultados. Eh, la capacidad productiva de España se vendió a la suerte de entrar a la Unión Europea y después a la zona euro. Exactamente, sí, sí. Hemos cedido toda la soberanía y a, a poderes, no solo al Estado español, sino a poderes extranjeros también. La parte de mi cabreo fue un, una persona, porque yo lo que he conocido, los que luchaban contra el franquismo, que tal y que cual, eran los comunistas. Pero no, ahí el que dio el callo de verdad fue este señor y no lo han ocultado todo. Claro, mi pregunta fue: ¿dónde ha estado este señor? Toda mi vida. ¿Dónde ha estado? ¿Dónde ha estado? Yo estaba fascinado y estoy fascinado con su personaje, porque eso tiene años de estudio. Uh -huh. Por cierto, eh, te quería comentar, Benizar es el ejemplo de España, en lo que a abstención se refiere, creo que habéis, que alcanzaste el 98% de la abstención, si no me equivoco, ¿no? 98%, ¿no? Uh -huh. ¿Estoy lo correcto? Sí. Vale en una comarca o pueblo que no llega a los mil habitantes. Te quería hacer dos preguntas y me gustaría que pudieras extenderte porque llevamos ya casi 27 minutos de programa. ¿Cuál fue la mecha que provocó que la Asociación de Vecinos de Benizar uniera fuerzas para decidir entre todos promover la abstención activa en las elecciones locales? Y la segunda pregunta, si es que te da tiempo, ¿quién os gobierna ahora después de haber obtenido un ciento de abstención? en las pasadas elecciones. Coméntanos un poco aquí a los seguidores de, de Movimiento Civil. Bien, pues la primera cuestión es eso, pues es muy curiosa. Aquí mi, mi compañera Ana Moreno eh, lleva, yo creo que es el ejemplo vivo de, de, de cómo se debe luchar por el, por el mundo rural y por el pueblo de uno, por lo que se quiere. Por hacer un poco lo que haces tú con con tu pueblo. Y no estábamos despoblando a marchas forzadas, nos estábamos y nos estamos despoblando, porque aquí eh, la media de edad es muy alta, la natalidad muy baja y, como te digo, con la falta de, de derechos y de infraestructuras, tú piensas que aquí en Manicel una ambulancia ha llegado a entrevenir al pueblo y llevar al enfermo al hospital la friolera de dos horas y veinte minutos. Técnicos de ambulancia ir a recoger a una señora infartada del corazón y decir no podemos pasar por esa carretera llena de baches porque en uno la mujer se nos va y tener que rodear para llegar al tiempo que te he dicho. Los bomberos se decretan un incendio de que quiera llegar o lo hemos apagado a los vecinos o el desastre está garantizado. Pues claro, eh, una pareja joven que tiene posibilidades de irse. Por ejemplo, al COI a vivir y dicen, pues, ¿yo qué quiero para mi hijo? ¿Quiero tener que montarlo en el autobús por estas carreteras del demonio para mandarlo a la escuela o para mandarlo al instituto? Pues cojo y me tiro al COI, que allí tengo el hospital a cinco minutos y la escuela a, a diez. Y buenas carreteras, buenas infraestructuras y, y, y demás. Y claro, pues... Ana, que entonces y otros compañeros nos llamaron a todos los que teníamos. Así, Ana, disculpa, es, es compañera vuestra de la asociación, ¿no? Sí, sí, sí. En, digamos nuestro, nuestro buque, Insignia. Nuestro buque, Insignia. Porque sí. ¿Cuántas personas conformáis la asociación, eh, Sergio? En la directiva habremos como seis 7 siete personas. Pero la asociación es la asociación. Aquí no hay cabeza ni cola, ¿vale? Aquí... Si todos no hubiéramos tirado el carro, hubiéramos sido cuatro locos diciendo cosas, ¿vale? O sea, aquí los grandes esfuerzos que se han hecho por darle visibilidad a esto y demás han estado conformados por gente que ha dejado la paella en el fuego y han salido a hacer busto para que, pa que la lucha sea más potente. Es decir, todos somos importantes y todos somos necesarios. ¿Vale? Me, Entonces, me, encanta, me encanta esa frase de, de que todos sois iguales en ese sentido, ¿no? Me, me gusta por supuesto, mucho. Por supuesto. Además, a mí eh, me han dado esta facilidad y me ha quitado la timidez mis vecinos. Mis vecinos. La parte de la persona que yo soy hoy... Eh, Gracias a tu es, vecino, ¿no? Es responsabilidad de ellos. Ellos me han hecho a mí mejor que, que pierda el miedo que no me ponga nervioso al contar las cosas, y la seguridad es saber que los tenemos a, a nuestro lado, no detrás ni delante, a nuestro lado. Esto es lineal y horizontal. Y asambleario, como decía Isabel Blasco, Isabel Blasco. que le encanta la, el asambleariado, pues que se venga aquí a Benizar, que lo va a disfrutar lo más grande. Os te contaba... Llegó un día en que Ana nos, nos genera, crea un grupo de whatsapp y nos llama a los que teníamos negocio. ¿vale? Eh, aquí no se ha dejado de luchar nunca por nada. Para que se abra la piscina, una lucha. Para que se mantenga el consultorio abierto, otra guerra. Para que no nos cierren en el colegio, otra. Eh, todo supone una batalla. Y eso está supeditado a la falta de representación política nos llama y nos dice, tenemos un problema, o hacemos algo, o el pueblo se va a la mierda con perdón de la expresión. Y cada uno pues, exponía sus propuestas, sus ideas, porque siempre hemos hecho lo mismo, pequeñas concentraciones en la carretera, eh, ir a concentrarnos a la asamblea regional y cosas por el estilo. Y yo subí con una idea clara después de haberme encontrado... Eh, la opción de la extensión activa y ver que ya había gente luchando mediante ella, lo propuse y no es que esto lo haya promovido yo, es que yo lo expliqué, expliqué, señores y señores, no veis que tú votando al PP, tú votando al PSOE, tú votando al otro y tú votando al de la moto, todos han gobernado y nadie nos ha solucionado nada. La ambulancia sigue tardando lo mismo. La carretera, que parece una tontería, una carretera, pero tú ves que todo, todos los pueblos de alrededor, cuando se cambió la autonomía, los caminos vecinales pasaron a ser carreteras del de tercer nivel y así se hicieron, y la nuestra cambió de titularidad, pero la obra nunca se hizo, solo se han arreglado tres kilómetros. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué queréis hacer? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo? Habrá que cambiar el chip. A nadie nos gusta... Por ejemplo, vosotros tomároslo como un castigo, si tanto queréis a vuestro partido, tomároslo así, tomároslo como un castigo a vuestro hijo. A nadie nos gusta castigar a nuestro hijo y hacerlo llorar, quitándole cosas que le gustan. Ellos solo quieren el voto, vienen, cogen el voto, se piran y si te he visto no me acuerdo. Y oye, la gente lo hizo suyo, aquello empezó a ramificarse y, y cuando la gente hace suya una idea... Es cuando las cosas funcionan. Exacto. Entonces, Eso ocurre mucho, ¿no, Sergio?, con las fiestas populares. Cuando el pueblo crea una fiesta popular, todo el mundo se suma y todo el mundo la toma como suya. Pero cuando esto lo organiza desde el poder o desde el Estado, la gente ya no lo acepta de la misma manera, ¿verdad? Claro. Mm. Fíjate la palabra que acabas de decir. ¿Cómo que desde? De? Es que ellos están en otro planeta o en otra escala diferente a nosotros. No hay que olvidarse de que las, los políticos... Y los partidos políticos los conforman personas físicas. ¿Por qué los sí, tienen sí. que hablar? ¿Por qué los tienen que hablar desde la Concordia o desde la desde la eh, yo qué sé? Que parece que están en otro planeta. diferente. Desde la Moncloa. <ríe> yo qué sé. Desde el Congreso, desde el Congreso. Y eso, pues, fue como como una especie de red que fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Fue creciendo Sí es verdad que a lo primero había bastantes dudas al respecto, pero claro, eh, de una manera u otra eh, la tele tira mucho, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro, que parece que si algo sale en la tele eh, es más importante, ¿no? Entonces tú, bueno, Sergio, te... aquí tenemos una especie de tela, aunque sea muy pequeñita, aunque se nos vea en partes a <risa> ti y a mí, algo, algo hacemos, ¿no? No, no, no. Yo he comprendido que la mejor tele y la más pura es esta. Porque lo que tú cuentes y lo que tú digas va a ser lo que tú quieres decir, no lo que te impongan aquellos que te riegan con 15 o 20 millones de euros, como se ha hecho en plena pandemia Exactamente. Eh, con las televisiones del Estado. Cuando la gente lo está pasando como el culo, le han dado un dineral para que digan lo que ellos quieren. De hecho, nosotros, Aquí, por ejemplo. Aquí nosotros, bueno, hay gente que dona al canal porque quiere que se mejore y para que hagamos más entrevistas y todo eso se extienda más. El mensaje de la libertad política y colectiva son los mismos seguidores del canal los que donan a movimiento civil. O sea, que no recibimos dinero por parte de ninguna empresa, ni del Estado, ni de nadie en particular. O sea, simplemente de la gente que nos ve. Es que eso es lo puro. Si Antonio García Trevijano, yo lo he, en el... Por ejemplo, en el discurso de Totala, yo lo oí decir. Eh, los partidos, aunque consiguiéramos la libertad política colectiva, seguirían estando. Y los partidos no tienen por qué ser malos. A los partidos los ha hecho malo el sistema. Este sistema partidocrático que tenemos. Si un partido, tú crees en un partido, y es la gente la que financia ese partido, pues estupendo qué problema hay. El problema es cuando le dan manteca de todo a una serie de personas en las que a lo mejor otra parte de la sociedad no cree y eso es lo que nos hace justo y, y, y lo que te decía a los primeros cuando pues dieron mucho mucho bombo se hizo muy muy mediático pero en las últimas elecciones que fueron en noviembre ya prácticamente no salimos y yo creo que fue por eso porque les dieron un toque y dijeron no, dejar de darle importancia que estos tienen la clave de cómo nos pueden dar el golpe de mortal. Uh -huh. Por cierto, Sergio, llevamos ya casi 37 minutos de programa. Eh, la segunda pregunta que te había enlazado es eh, ¿quién nos gobierna? O sea, ¿quién os gobierna en Benizar ahora mismo después de ese 98% de abstención? ¿Qué partido os representa allí? Si, si es que os representa, porque con este sistema... Yo que sé. No, tampoco, tampoco quiero hacer sangre. Todo el mundo puede saber que... Eh, en Moratella está gobernando el PSOE, pero no con eso quiero decir que sean las culpables de todos nuestros males. Porque aquí ha habido coaliciones a finales de los 90 entre PP y Izquierda Unida. Todo con tal de llegar al sillón 5 y, y disfrutar de su, de su espacio de poder. ¿Y Sergio, en la actualidad, quién, quién gobierna en Benizar? En la actualidad, ahora mismo... Es... Benizar no tiene ayuntamiento, Benizar es una pedanía de Moratalla. Es una pedanía, ajá. Está, está, y el, está, y en, está, en el término... Está gobernando el PSOE, pero para mí no el es... PSOE, el PSOE. Para mí no es relevante, ¿vale? Yo lo que estoy diciendo no está supeditado a que ahora no esté gobernando ese partido. No, porque eh, yo, aparte de me guste más, me gusta menos, ser de, del término municipal de Moratalla. Eh, también pertenezco a la región donde gobierna el PP y tres cuartos de lo mismo. Le advertimos de que aquí la piscina no se iba a abrir cuando pues en todos los sitios sí, por ejemplo, y tampoco han hecho nada por ayudarnos, con lo cual la falta de, de representación política en este caso se reparte entre, entre los dos grandes partidos del Estado. Por cierto, has dicho una cosa muy bonita, nos enviaste un mensaje al Movimiento Civil que a mí me encantó personalmente y te lo tengo que decir. Dijiste que tú harías cualquier cosa en esta vida por defender una calidad de vida digna, ¿no? de, en este caso de tus hijos. ¿no? Tú lucharías por tus hijos eh, y harías todo lo posible para cambiar este sistema y para que todos viviéramos en, en, en libertad. Eh, la verdad que me encantó, te quiero dar la enhorabuena porque es algo así que conmueva a cualquiera ¿no? eh, el hablar de sus hijos el hablar de sus seres queridos ante una situación como esta tan, tan difícil eh, en la que vivimos por cierto eh, la pregunta que te quería hacer y me gustaría que la que la explicaras, ¿no? en, en detalle si es posible porque llevamos ya casi 40 minutos y, y vamos casi llegando ahí a, al final fue muy difícil conseguir este logro eh, en benissar ese 98% de, de abstención ¿Fue, fue difícil la lucha supuso muchísimo trabajo, porque eh, esto ha sido muy trabajado, con con datos, con, con voces, con leyes que ellos mismos han puesto, y, y luego pues tienes que, te expones de inmediato a, a eso, a que hay gente que, que defiende este sistema, que, que están dentro de él incluso, y te atacan, te atacan por todos lados. Eh, a mí hace poco, a las dos de la mañana, empezaron a atacarme y a decirme que era un fraude, que una persona como yo no podía con conocer los términos representación política, eh, separación de poderes ni libertad política colectiva. Una persona como yo. Pero vamos a ver, eh, ¿la política la pueden entender solamente los partidos? No, no, no creo. Yo creo que la política es cosa de todos y para todos. Y aunque tú no tengas estudios universitarios, nadie tiene por qué poner en cuestión tu, tu capacidad de comprensión de las cosas. O sea, tienes que aguantar de todo. Eh, pérdida de personas muy cercanas que se separan de ti por estar en esto, como tú has comentado en alguna ocasión. Es decir, es duro. Es duro... Pero eso, eh, cuando lo haces por tu hijo, a mí he ido responsable en esto. Uno es Ana, que me empujó, y a mí no hace falta que me empuje mucho. Darle saludos a Ana desde Movimiento Civil, por cierto, ¿eh? que seguro por, que lo estará viendo. Por, por, por empujarme, y no hace falta que lo haga mucho, y dos, que el nacimiento de mi hijo en 2008 me hizo eh, dar un salto. De estar sujetando las pancartas en las manifestaciones, a intentar ayudar en lo que pueda... Y si se puede tirar del carro, también. Uh -huh. Entiendo Para perfectamente. Mí, darle de comer a mi hijo no es mi única obligación como padre. Mi, mi obligación como padre, y yo considero que mi hijo, a ver, lo dice su padre, pero pero pinta que va a ser bastante inteligente, y a mí me daría mucha vergüenza que un día me preguntara ¿qué has hecho tú por mejorar mi vida? Has sido de los que te has sentado enfrente en de la tele a comer pipa y ver series o ha sido de los que ha salido a la calle a luchar por un futuro mejor siempre se habla de la lucha obrera de los años 80 por la jornada de 8 horas y todos lo ponemos de ejemplo, entonces yo si hay un cambio no quiero ser testigo, yo quiero ser partícipe ¿conseguiremos algo? ¿no lo conseguiremos? no lo sé, pero esta camiseta que llevo de Avenizar 2019 dice una frase muy bonita que la, puso. La, puede, la puedes enseñar Sergio la camiseta que se ve la, también la puso como fue el año de la puso la comisión de fiesta y dice eh, pues no, hay, la camiseta. no hay nada que reprocharle a aquel pueblo que lo intentó y yo mm -hmm. quiero ser una de esas personas una vez que conseguiste algo no eh, por cierto, y, yo, yo cierto, vamos, pero, sé que pero, tu hijo estará orgulloso de ti, como lo estamos todos los seguidores de Movimiento Civil, porque el caso de Benisa nos ayuda a todos a entender que es posible, que es posible cambiar este sistema si nos juntamos, nos unimos y, y somos una familia, Sergio. Y yo he perdido amigos por esto, yo he perdido a gente por, por enfrentarme al sistema, pero nosotros estamos ahora generando una alternativa común de acción. Y para mí tú y todos los que estáis aquí, sois parte de mi familia también. Entonces creo que debemos de apoyarnos. ¿Me permites que haga una aclaración? Cuando vi la entrevista que le hiciste a Isabel Blasco, que me encantó, eh, comentó que quizás en, quizá en un pueblo es más fácil, ¿vale? Y yo luego, cuando entrevistaste, me parece que era Carla, Carlos. ¿Carlos regalado? Carlos regalado, eh, intenté explicarlo, pero se me da mejor hablar que escribir, y sobre todo cuando quiero hacerlo rápido, en un directo, para que no se me escape el tiempo. Y, y fácil no es nada, a ninguna escala, ¿vale? Porque aquí tienes que entender que hay gente que tenía miedo a... Es que si no votamos nos van a quitar la espada. Y no es fácil. El camino que hemos emprendido no es fácil. Estamos, no es luchando, fácil. estamos luchando contra un monstruo de siete cabezas contra es un David contra Goliath y, y te agradezco que lo aclares porque la gente, hay gente que subestima el sistema y el sistema es muy pero que muy fuerte es hombre, tremendo hombre que sí claro claro y disponen y, y, y de todo el aparato ideático eh, hace poco Rubén Gisbert puso al descubierto un, un vídeo de Manuel castell que decía que defender la libertad en internet es defender la libertad Punto. Luego decía que hay dos maneras de luchar contra el sistema. Una es el voto y otra es la abstención fiscal, ¿vale? Entonces, en verdad, nosotros no somos originales. Nosotros no estamos haciendo nada. Es coger eh, frases y cosas que te enseñan grandes pensadores, porque, y bueno, acá te muestra de ello, porque mira lo que decía en 2012 y ahora, como ministro de universidades... Decía que hay que censurar las redes sociales por el miedo del avance a la, de la ultraderecha. Quiero decirte, ellos mismos te dicen, te enseñan cómo hay que luchar contra el sistema. Es decir, por cierto, José Antonio Ortigosa nos dice un ole por Benizar y Comarca, Otto Masusa y Casa Requena. Él es uno de los luchadores de aquí. Saludos, Ortiz. Saludos, eh, José, de verdad, y gracias por el comentario. Y muchas gracias Y, bueno, ya, como llevamos 45 minutos, te querías una última pregunta, aquí para Movimiento Civil, ¿qué haríamos nosotros, Sergio, si conseguimos la libertad política colectiva? ¿Has pensado en ello? Mira, hay gente, yo lo hablé con Caprogrado, que pensamos en irnos a Cuba, no sé nada, para celebrarlo, aunque sea una dictadura. Otros piensan como usted mi delicia, que debemos de irnos a Chile porque el día 25 de octubre se celebra ahí un referéndum para conseguir la libertad, para, para que se abra un periodo, eh, un periodo de, de libertad también, un proceso de libertad constituyente. Eh, ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Dónde nos vamos a ir, Sergio? ¿Qué has pensado ya? Yo no os propongo que, que vengáis aquí a Benicel y, y hagamos una comida popular una comida popular del pueblo sin lujo en el campo con, con al aire libre y, y llena de, de repúblicas y luchadores de la libertad política colectiva yo soy más sencillo <ríe> yo soy más, Tú eres sencillo. más sencillo que todo eso no yo soy, yo soy más sencillo me gusta Pero bueno vuestra... si te invitaran si te invitaran a Cuba o Chile tampoco dirías que no y, eh, yendo con gente de vuestra calidad humana donde haga falta Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, pues eso queda ahí, queda ahí ¿eh? Eh, esa, esa fiesta o esa o esa celebración que podríamos hacernos si consiguiéramos la libertad política colectiva, que como ya bien has dicho no va a ser fácil, va a llevar nuestro tiempo, pero creo que vamos vamos por el buen camino, estamos comenzando esa lucha, va, estamos haciéndolo con eso, con unos miembros yo creo que bastante fuertes, estamos explicando cada uno aquí en Movimiento Civil los casos, los casos que nos han afectado y poco a poco la gente yo creo que se lo va a ir creyendo cada vez más. Así que, bueno, Sergio, te dejo un minuto de oro, que te despidas de la audiencia de Movimiento Civil. Dedícale el programa, este programa número 24 a, a quien te dé la gana, a tus amigos, familiares, seres queridos, a quien quiera. Y nada, y como ya te he dicho, darte las gracias por, por participar y por haber estado desde las 9 de la mañana. El, el primer programa que hacemos en fin de semana ha sido el tuyo. Así que gracias. Pues si a alguien tenemos que dedicarle el programa yo creo que a Benizar o Tomazuz en Casa Retiena por haberse convertido en la primera monada, como decía Antonio García Trevijano abstencionaria eh, de pleno derecho porque mucha gente dice que luego volverán a la servidumbre voluntaria pues puede, no lo sabemos pero eh, si Antonio García Trevijano decía que la libertad política colectiva de acción. Aquí fuimos activos. Yo creo que explicamos muy bien y repetidas veces por qué nos absteníamos. O sea, no fuimos abstencionistas, fuimos abstencionarios. Y Benizaros, Don Mazuce y Casa Requena es la gente a la que yo les debo mi, mi reconocimiento. Eh, me han hecho tener todavía más orgullo para mí. Ha desaparecido esa individualidad de los pueblos para convertirnos en Benizar y Comarca, eh, siendo un único ente y lo que yo deseo es que esa unión no se pierda, que, como he dicho al principio, la gente de verdad empiece a dejar de lado las cosas, los pequeños detalles que nos separan, esos pequeños detalles técnicos, que lo que estamos luchando es muy importante y muy necesario. Que nos dejemos de ego, que aquí somos individuos, que estamos de paso, que hoy estamos y mañana puede que no. Y que, y que... Tengo que citar una frase que me dijo una periodista muy cercana de aquí. La política es el fiel reflejo de la sociedad española. Es decir, si la política tiene que cambiar, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Somos nosotros. Autocrítica, señores. Autocrítica. Pues Sergio, eh, sois un ejemplo para toda España. Eh, me emociona mucho que hayas venido aquí al programa y que se haya escuchado, se le haya dado voz a esta pedanía tan pequeñita que hay en Murcia. Ya todo el mundo os va a conocer. De hecho, este programa ha sido muy seguido. Ha habido muchísima gente en directo. Disculpar a la gente que no hayamos podido atender a la hora de, de hacer las preguntas, porque es que ha sido una conversación muy interesante y no nos ha dado prácticamente tiempo. Y os dejaré ahora el enlace, el enlace de un vídeo de una hora de duración, casi de una hora, donde se explica exactamente cómo se llevó a cabo las abstención en Menizar, cómo la, cómo, cómo la gente luchó por conseguir este, este porcentaje de abstención y nada, y qué más decirte, que, que muchísimas gracias por estar aquí, que, que Dios te bendiga. Yo soy un poco católico, también protestante, que Dios te bendiga, de verdad. Un saludo muy fuerte para ti. Muchísimas gracias, Juan. Eh, te tengo que felicitar, darte la enhorabuena por el trabajo que haces. Y esta es tu casa. Aquí tienes, aquí tienes tu casa y espero algún día poder conocerte en persona porque… Ojalá que sí, ojalá que sí. Pero, de verdad que eres una de esas personas que merece la pena conocer. En agosto tiraré para eh, Granada, así que si me encuentro cerquita y hay tiempo, eh, quizás me paso por allí a verte, sinceramente te lo digo. Creo que puede haber una oportunidad de que nos conozcamos dentro de, de poco tiempo. No sé si estarás en agosto, allí en Benizar, pero si estás, me pasaré a verte, de verdad te lo digo. Estamos en contacto, ¿vale? bien. Un saludo a todos y muchísimas gracias a los espectadores de Movimiento Civil por estar ahí, de verdad, Gracias. Pero...